era reversionar, quizás la historia más reversionada del mundo porque era como sumarse a las a la cientos de reversiones de Caperucita un cuento tan clásico, tan simple, por así decirlo pero que tiene una potencia desde lo gráfico desde la, los personajes que, que, que, que trasladan esa historia el rol, del, el rol de la autoridad y sobre todo, en un minuto, no sé por qué Nuevamente también eh, muy gatillado por el, la experiencia de ser papá y la reflexión sobre qué tipo de mensajes le quiero transmitir a mis hijos. Eh, no sé, un día pensando en las historias clásicas, en los cuentos clásicos, que muchas veces no los cuestionamos tanto a la hora de presentárselos a nuestros niños, y, y hay algunos que instalan unos mensajes que desde mi punto de vista son por lo menos cuestionables ¿sí? eh, en términos de, de qué le estamos diciendo a los niños de por qué deben aprender que hay que ciertas cosas hacerlas o no hacerlas. Y en ese sentido la, la historia clásica de Caperucita me parece muy potente el cómo instala el temor y el miedo y las razones por las cuales se instala. ¿sí? Eh, y esa idea se la conversé a Alfredo, como la posibilidad de tomar historias clásicas y darles un giro, de modo de, utilizando los mismos recursos narrativos que alguien ya generó, transmitir otra idea, transmitir otro mensaje. Donde en este caso, el, la idea central de terusica y el Lobo es intentar invitar a una conversación entre padres e hijos sobre el empoderamiento, que el poder darle empoderamiento a los niños en relación a su enfrentamiento con el temor y el miedo, porque el miedo es una sensación humana que, que durante toda la vida nos está, la estamos sintiendo por distintos motivos y, y creo que no, es, no, no tenemos que trabajar sobre la negación del miedo, sino que el cómo somos... Capaces de, de tener herramientas para enfrentarlo de mejor manera. Y que el miedo no, no, no nos impida hacer lo que queremos ser. Que no, no, no, nos, corte, no nos corte las alas de lo, de lo que son nuestros deseos, nuestro, nuestros sueños. ¿Ya? Y eso me gustaría a mí hablarle a, a, al domingo, a la Manuela, ¿Ya? Cuando, cuando estemos contándonos historias.